Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos con la lección número 25. No sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente... No tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito. Ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento Adicional, en los niveles más superficiales, reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o malos, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Hoy se requieren seis sesiones de práctica, cada una de dos minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Luego, mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención esté lejos o cerca, sea importante o niña, humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di por ejemplo, no sé para qué es esa silla. No sé para qué es ese lápiz. No sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Y David nos dice, La lección de hoy continúa a partir de la de ayer. Empezábamos a ver que toda percepción estaba determinada por metas del Ego. Y entonces, el paso obvio es retirarle el significado a toda meta, retirarle el significado a toda exigencia, a toda expectativa. Todo el significado que se le dio al mundo de las imágenes. Porque todas estas metas y significados falsos del Ego están obstaculizando el conocimiento de un hecho simple. Todo existe para tu beneficio. Así que primero nos dijo Jesús que no percibimos lo que más nos conviene en ninguna situación. Y ahora, hoy, nos dice este hecho asombroso que todo existe para tu beneficio y él continúa diciendo, para eso es, para lo que es, queriendo decir que todo existe para tu beneficio, es el propósito, ese es el propósito de lo que existe, eso es lo que esto quiere decir. Este reconocimiento de que todo existe para tu beneficio es el significado del perdón. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Sin comparaciones, todas las cosas son igualmente aceptables. Y todo lo que pido se me concede tal como lo pedí. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo en el juicio del ego. Y el ego no existe. Así que esta lección 25 del libro de ejercicios hace eco de la enseñanza de la Biblia. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Para los que están alineados con el Señor, para aquellos cuya única meta es la paz mental, cuya única meta es el perdón, la felicidad. Ese alineamiento produce una experiencia de que todas las cosas obran conjuntamente para el bien. ¿Y qué pasa? Con todo ese perseguir metas del que hablábamos ayer, Jesús nos dice que todas estas metas emanan de los intereses personales. Y él le añade a eso diciendo, tú no tienes intereses personales. Por eso Miguel Ruiz, en su libro Los Cuatro Acuerdos, uno de los acuerdos es no tomar nada como personal, porque nada es personal. El ego no es lo que somos. Y sin embargo, dice Jesús, esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Y consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Entonces, Creer en el ego significa no entender nada y hacer uso indebido de todo. Ese es el costo aparente de creer en el ego. No es un costo en la realidad, pero es un costo en el conocimiento. Te cuesta el conocimiento de la paz. Y dice él, cuando creas esto, cuando creas que no entiendes nada y haces uso indebido de todo, entonces te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo, en vez de intentar reenforzarlos. Soltarás toda idea de ambición, soltarás toda idea de esforzarte por algo que no tienes ya. porque como aprendimos en la lectura del texto en el capítulo 4, en la sección 3 llamada Amor sin Conflicto, Lo que tienes es lo que eres. Lo que tienes es lo que has sido siempre. No necesitas buscar tu identidad. No necesitas lograr metas para alcanzar tu identidad o para reforzarla. La identidad es creada por el Espíritu, por Dios, y no necesita ser mejorada. Puedes llegar al conocimiento de que no existe tal cosa como la automejoría y que nunca existió. Tu motivación cambiará de esforzarte y aspirar a una aceptación de lo que es una satisfacción. Y luego Jesús nos da un bello ejemplo con el uso del teléfono, que parece que entiendes el propósito en los niveles superficiales, pero él le añade a esto, sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Puede parecer que sabes para qué es un teléfono, que sabes para qué es un auto, una silla, una mesa, una bebida. Pero el propósito no se puede entender en estos niveles. Recuerda, el ego inventó estos niveles. Todos los niveles son inventos del ego. Y Jesús nos dijo en el texto que los únicos niveles aparentes que no están en conflicto son los niveles de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La razón por la cual no están en conflicto es que son un espíritu. El espíritu no tiene niveles. No hay niveles de amor. El amor es constante, eterno e inmutable. Hoy, de nuevo, Mientras practicamos la lección, no sé cuál es el propósito de nada, Practiquémosla sin hacer ninguna distinción, con cualquier cosa que parezca que miramos. Jesús nos da algunos ejemplos. Nos dice, No prestes atención a cerca o lejos, importante o no importante, humano o no humano. Sino mira tranquilamente cualquier cosa que te llame la atención. Recordando, no sé para qué es esto. Practicando de manera muy concreta, muy despacio. Y pasando al siguiente objeto. Estamos liberando a la mente de significados falsos. Estamos liberando a la mente de metas falsas. Aspiraciones falsas. Este es un ejercicio mental. Esto es para el entrenamiento mental. Y recuerda, esto es para la paz mental. Para el conocimiento de la verdadera identidad. No sé cuál es el propósito de nada.